En este video voy a instalar la versión o el spin del escritorio XFCE de Fedora Linux que es un escritorio ideal para un PC antiguo como este que tiene un procesador de hace más de 15 años un procesador AMD Atron Inserto la USB de instalación y en el setup cambio el orden de arranque De este menú selecciono la primera línea para empezar en modo live o en vivo. Antes de empezar la instalación, con el comando lsblk-f se muestra el disco duro interno SDA, que es en el que se va a hacer la instalación, y SDB es la memoria USB que contiene Fedora XFCE. Ahora sí, para empezar la instalación, doy Install to Hard Drive. Y lo primero es seleccionar el idioma, que va a ser en español. Y de este menú se deben configurar las opciones marcadas en rojo o que tienen una pequeña advertencia en amarillo. Comienzo con el destino de la instalación. Y aquí aparece el disco duro SDA. Observen que si selecciono configuración de almacenamiento automática, el sistema advierte que el disco duro solo tiene 4 megas de espacio libre. Es decir, no tengo espacio disponible para hacer la instalación. Entonces tengo que darle a reclamar espacio. Y aquí en este menú puedo eliminar todas las particiones. Y luego doy nuevamente a reclamar espacio. Tener cuidado pues aquí se va a borrar todo el disco duro. Y se va a particionar nuevamente para instalar Fedora Linux. Luego se configura la contraseña del administrador o root. Y también se ingresan los datos del usuario. El nombre, el usuario y su contraseña. Y ya le puedo dar empezar instalación. Las otras opciones se pueden configurar o modificar después de la instalación. Ok, terminada la instalación y vuelvo al escritorio XFCE. Recordar que estoy en la versión en vivo, así que le doy a apagar, quito la USB de instalación y prendo nuevamente el computador. Este es el menú de arranque group para ingresar a Fedora Linux, que arranca en forma automática después de 5 segundos. El menú de ingreso de sesión, que es la IDM, en donde selecciona el usuario e ingreso su password. Y este es el escritorio XFCE. los comandos df y free para ver la configuración del disco duro y el consumo de la memoria RAM. Para actualizar el sistema doy el comando sudo dnf upgrade Y no puede faltar NeoFetch para ver el resumen de mi sistema. Lo busco con DNF Search NeoFetch y luego lo instalo con sudo DNF Install NeoFetch. Tengo el sistema Fedora 34 XFCE con un kernel 5.11 y un consumo de 555 MB de memoria RAM.